Legenda esto es un poco como Naucalpan, Necatepec, Estado de México sí, de Toluca, vez. mezclado con la Feria de Texcoco Después, ¿Así? ¿Así está, sí. ¿no? cuando termina la Feria de Texcoco así queda <risa> haz de cuenta que si agarras la Feria de Texcoco y la metes en una colonia popular del Estado de México, Toluca, tienes esta calle. ¿Sabes a qué me parece al, al mercado de, de San Juan, de Canales San Juan. De la carne, es que una amiga Ah, Sí, sí, sí para pasar a su casa tenías que pasar por una brecha gigante. Ok, rectificamos. Para lo, esto vendría siendo un equivalente como al mercado de San Juan. Con la Feria claro. de Texcoco. Un día después. La estación de trenes de Nueva Delhi eh, y venimos a comprar los boletos, a preguntar primero porque ya los compramos, preguntar si podíamos comprar los boletos de eh, tren de jaipur a Agra y de Agra a Nueva Delhi y nos dijeron que sí, se pueden comprar en esta oficina que está, es para turistas, y llegamos muy temprano a las 7 y cuarto, no había ya, nada de gente, nada, nada, porque hemos visto videos donde la cola llega hasta allá. Money. morning. que o algo que sabe como que está muy bueno pues esto es como una tortita de um, bueno. huevo ¿no? mao agarró pasta no es originaria de aquí pero bueno este está buenísimo es como un rollito de tortilla de harina con, con el con y salada y su surimi o mayonesa está muy bueno eh, este no sé qué es no, no, no, no, no. 302 eh, este no sé qué es, yo no probé, lo, vamos a probar. lo voy a probar ¿no? y esto, eh, yo agarré como una tortita de papa. Está bastante bueno, ah, una curiosidad, ah, esta leche es de mango, está delicioso, está muy muy bueno. Mm. Esto es como huevo, es no Huevo con verduras y como capeaditos está bien rico. No, turista, Carl. Tú. One day. Ya me estaba andando sin más. Sí, está bien. The camera, come. Photography is not allowed. Excuse me? Photography is not allowed in this motor. Okay? Uh -huh. Come here. No, I'm not allowed.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 Nos dieron una hojita De lo que no se puede adentro No se puede teléfonos No se puede Nada electrónico Nada Nada Nada Maris Esto es lo que se puede y no se puede Desgraciadamente no vamos a poder hacer Ni un video piratita Sí está muy restringido el acceso de cámaras, video, electrónico. Bueno, hasta USBs. Memorias USBs no te dejan pasar. Ni teléfono. O sea que... Tendremos que hacer nuestro video al salir y les platicaremos. Adiós. Ahí está, ahora llegan los de la secundaria técnica 146. David Alfaro Siqueiros. Tenemos mucho niño. Mucho, mucho, mucho, mucho niño. Así es que ya saben, tiene que venir temprano. Saludos desde Aksandra, en Nueva Delhi. Ese es eh, un templo hinduista. Uh -huh. Ahí se alcanza a ver. Perdón por tomarlo hasta acá, pero no dejan entrar cámaras ni ningún dispositivo electrónico. Acá estamos arriba del metro. Uh -huh. Eh, no te dejan entrar con cámara entonces por eso no tenemos ninguna imagen mucho más cerca ahí les da. pondremos una imagen de interés o de algún otro lugar este, está impresionante fue hecho en el 2005 eh, por más de 7000 artesanos, tiene muchísimo detalle, por menos es todo de mármol o sea nos encantó fue algo muy muy muy padre, eh, también está enorme, está gigantesco hay unas reliquias de ahí de un, de un santo de, que este, dio unas enseñanzas y todo. Ahí les dejaremos la descripción exactamente del nombre, eh, pero vale mucho la pena venir y, sobre todo, vengan temprano. Ese es el mejor tipo: vengan temprano, no cobran y antes de pasar dejen sus cosas, su maletita en, en la sección de, de equipaje para que no les cubran tampoco, pero para que no tengan que. Eh, ir más adelante y regresarse. No pueden pasar nada, ni celulares, nada. ni laptops, nada electrónico, nada. ni una USB hasta USB te, te te quitan. Hay det detectores de metales, hay, hay mucha security sí, Entonces me está del de hay muchísima seguridad aquí en la estación de metro. En todas las estaciones hay este detectores de metal, con separado hombres y mujeres. Pasan las por un detector, también te pasan a ti un detector. O sea, sí, hay muchísima seguridad aquí en, el, en Nueva Delhi, también para pasar a los templos, pasas por detectores de metales, hombres y mujeres igual separados, entonces sí, este, hemos notado que hay mucha seguridad, hay policías, hay militares. Si alguien sabe por qué, díganos, eh, pues si nos está haciendo si demasiado frecuente y los policías por todos lados, en la estación de tren, también en el aeropuerto hay detectores, en todos lados hay detectores de metal y Akshardam está literal al lado de la estación de metro. Aquí seguía nuestro metro que llevamos de regreso y está prácticamente al lado. Entonces es muy fácil llegar de la línea azul la estación Akshardam y caminan nada. Nos, nos llevaron nosotros en, en bici, en bicitaxi, pero la verdad es que es muy poco lo que pensábamos que estaba más lejos de entrada. Y no, está al lado de la estación de metro, es muy sencillo. Ahí sí, ya nos superaron. Ahí sí, ya tienen otro nivel. Ahí sí, ya sentí un nivel muy superior. ¿De qué? De desmadre. Ahí sí, ya no pude compararlo con algo. Ahora sí, me dejaron calladito. No sé con qué compararlo. Así es que ya pueden venir algo que no hay en México. Ya en adelante ya vamos a decir desmadre nivel Delhi. Caos nivel Delhi. Es un cámara? La maris no sexy, no sexy. la Maris tiene que cubrir todo el cuerpo porque no es sexy. A ver, modele, modelanos más afuera. A ver, parece y denos una vueltecita. No sexy la amaris aquí en Jama, majir Jama, majar. ¿Cómo que no? ¿Cómo estaba que no? Me estaban tomando fotos. Porque estaba muy, sexy. estaba muy sexy, no sexy. Pero lo bueno que tenemos en para los que no saben qué es no sexy, busquen nuestros videos de dónde de... Ya se me olvidó de Bangkok. De Bangkok. En Bangkok estaba una señorita diciendo no sexy a todas las que venían con los brazos de fuera. No se puede entrar con short o con no, no, sexy. no sexy, no sexy. Entonces por eso no sexy. Causa sensación la maris aquí. <tose> <tose> También ya ah, están sacando fotos. Están sacando fotos a la Maris Es la sensación La sensación de la India Es la Maris Y con los lentes esos, los Ray Juan Los de Poncharelo Let's <laughs> go. de la mezquita de Hama Masih en Nueva Delhi y bueno ya estamos aquí ya fuimos a ver la mezquita está enorme está muy padre es de es como de ro rojo y encima de una montaña eh, bueno como peculiaridades para el viajero o viajera eh, me pusieron esta batalla <risa> Con todo y que ella no venía sexy, según pues yo, nosotros. Según yo venía tu, tu, tu playera es una playera, una playera normal. playera y un pantalón. Con todo y eso, no, sexy. Este. Y bueno, eh, también nos cobraron 300 rupias por cámara. Uh -huh. Así que hasta por... eso este también paga. Uh -huh, la del teléfono. Eh, ¿Qué más? Nos quitaron los zapatos. Para entrar tienes que quitar los zapatos. Uh -huh. También esa es otra. Hace un calor ya ahorita ya ya nos acostumbramos al calor del piso no yo no ya ah del piso sí <risa> el que no me, no, es, no me acostumbro es el que me da en la cabeza ya me quiero ir eh, más, eh, bueno la placita está padre estamos muy, Nos muy gustó bastante eh, y fuimos la, el asombro de los de los turistas de los de, los de aquí de ya los vimos. indies. de aquí fotos y todo pero ya tarde ya ya nos vamos para el fuerte rojo. Pero por si nos pasa algo, tengan de evidencia. Ay, pobre señor. Nos está cobrando 30 rupias por ir al fuerte rojo. Cobraron 250 rupias de nuevo. Esto solamente vale una vez. Y para los extranjeros, pagamos, o sea, hacemos otra fila y pagamos 250 rupias. Los locales pagan mucho menos. Pero bueno, no nos podíamos hacer pasar por, por locales muy turísticos. seguí descansando en nuestra visita del fuerte rojo a mis pies ya nos quitamos los zapatos bueno yo me quité los zapatos Mauno. Uh -huh. estamos descansando a la sombra de este arbolito Eso fue lo mejor del, Fuente, del fuerte rojo y también las, los pájaros nos cobraron 250 rupias por, por esto pero ya nos estamos refrescando, hace mucho calor, hoy sí. Y la verdad es de que se lo pueden ahorrar. Por fuera se ve mucho más bonito que acá adentro. Eh, o sea, solamente hay algunas como... Mm, algunas estructuras, algunos este, edificios. Y ya, yeah, eso es todo. pensamos que iba a estar un poco más interesante. Pero bueno, ya, ya venimos, ya nadie nos cuenta. Y lo mejor de todo es este descanso que estamos teniendo. Y refrescante aquí en el Fuerte Rojo de India. Hola, esta es la entrada al Fuerte Rojo, que está en Nueva Delhi. Eh, y bueno, lo único que es rojo es toda la muralla que está alrededor. Ya adentro, ya no es rojo, ya es blanco y hay jardines. Entonces pueden venir hasta esta parte, hasta allá adentro, pasando las tienditas, no les cobran nada. Ajá. Si pasan las tienditas, ya este, les van a cobrar. Nuestra sugerencia es que solamente vengan aquí, se tomen fotos en esta parte y ya no paguen las 250 rupias. Pero bueno, es este, si les gustan los jardines o los parques, sí, metan. Pero bueno, saludos desde Nueva Delhi. Bye. Les vean cómo se le quedan viendo a Mau. Tenemos nuestros fans. Eso? Son un poco... Se quedan viendo así cañón. Vamos a estar tomando sus fotos. Pero aquí este señor no nos deja de ver. Ahí está Mau. Y tenemos dos que nos están volteando a ver. Son bastante curiosos. Aquí la clave es que no te pares. Sigue, sigue, sigue, sigue y no te pares. No te pares, no te pares y ya. O así como trae su maleta a la manis. Eso es lo mejor. Vamos caminando hacia el metro. Son como unas tres o cuatro cuadritas De esta, esta calle que es como muy comercial. Hay vendimia de todo tipo. Si eres poco tolerante a los tumultos, no vengas a Delhi, o bueno, no a estas zonas. I'm afuera de una estación de metro, pero pues es como Chapultepec, pero potencializado. Aquí en vez de haber micros hay rickshaws. Y en vez de haber 30 puestos, hay 300. Y en vez de haber 300 personas, hay 3000 De ahí en fuera, es lo mismo. desde Conot Place. Eh, Nueva Delhi es como una rotonda ¡Ay! <risa> Casi me rompo la crespa Es como una rotonda eh, Así con varios o sea, varias calles alrededor uh -huh. eh, Y hay un parquecito en medio hay, Y también hay tiendas ¿no? En todos los edificios que están este, En la circunferencia Estamos ya desvariando porque no hemos comido y ya estamos muy cansados. Estamos buscando un cafecito, un barecito para tomar algo y descansar, pero no hemos visto nada. Por eso venimos a esta zona antes de ir al hotel. Eh, esperemos encontrar algo. Aquí hay muchas tiendas, como americanos, Ajá, pero no hemos visto cafecitos. Alrededor de la rotonda están esos edificios, es donde están todos los lugarcitos. Si alguien quiere venir a esta zona que se llama Conflakes o algo así, Common Flakes o Conflakes Flakes o algo así, Corn Place. la salida buena es la 2. No hagan lo no, que nosotros, nos salimos en, totalmente al otro lado. Y aquí están, esto se supone que son barecitos, restaurantes, tiendas y se supone que se pone bueno. Yo les tengo que dirigir porque no saben andar en su propia ciudad. Hacen roscas. Pero miren, Google Maps Rules este es el mejor tip que les podemos dar. Google Maps. Descargar los mapas sin, sin plan de datos y usar el GPS. <risa> Vamos a buscar una tienda o algo para comprar alguna alguna cháchara. Alguna cháchara de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro una tienda porque quiero comprar un agua, una bebida refrescante, una cháchara. Unas nueces de la India. Vamos a buscar unas nueces de la India. Si en Japón nos quejábamos de gente, aquí hay el doble creo. Ahí está, una tienda de chacharas. Vamos a ver. A ver si puedo grabar el video.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 ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser? a Espero que se haya visto. Eso es lo que compré en la tienda. Unas papas. Dice estilo crema y onion. Nada más quería comprarlo para que en las tienditas Unos cacahuates y una cora. ¡Cuántas veces estamos